se entregó de una manera a, a la hegemonía norteamericana y la lucha realmente geoestratégica de los Estados Unidos en contra de Rusia y China. Realmente la guerra no es entre Ucrania y Rusia, no es tampoco entre Estados Unidos y Rusia, y e entre Estados Unidos y China. Como siempre es un placer enorme poder eh, encontrarse con pensadores este, de la talla con quien estamos que ya lo vamos a presentar pero encima que vengan a la casa de Claxo realmente es un placer enorme porque da la posibilidad de, de recibirlos en casa que es nuestra casa pero es su casa. o aventura de Sousa Santos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaba un placer enorme estar aquí de nuevo. Bueno la verdad que es interesante mantener contigo diferentes charlas a lo largo del tiempo sobre todo porque se entiende la coherencia de, del pensamiento, la reflexión, pero en tiempos eh, muy convulsionados, complejos, y en ese sentido, si tú lo ves correctamente, nos parecía interesante poder abordar algunas cuestiones relacionadas con nuestra América, pensando en algunos cambios muy trascendentales que han sucedido, con lo que algunos interpretan como un nuevo ciclo de los progresismos en la región, entendiendo las diversidades y complejidades que conlleva hablar de progresismos en la región. Entonces, como primera pregunta y para tratar de abordar, eh, Boa, era la idea de eh, cómo interpretas, primero a nivel regional, triunfos en Chile, con Boric, en Colombia con Petro y Francia Márquez, y en Brasil, muy recientemente, con Lula, para después poder ir,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 En este panorama tú has hablado en relación a lo que sucedió en Chile y lo pensaba como un gran hecho que tuvo que ver no solamente con los procesos de protesta sino con el proceso de plebiscito constitucional. Pensaba en un gran tema que son los procesos de paz en Colombia. Como para ir analizando y desglosando algunas de las cuestiones, ¿cómo ves ese proceso? Hay un intento eh, del gobierno de Petro y Francia Márquez de pensar el proceso de paz en términos más amplios, con más organizaciones incluidas? ¿Cuánto piensas que tiene de importancia para un gobierno que pueda avanzar fluidamente en Colombia? No, Como tú sabes, yo he sido desde el inicio de miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad. Y fue muy difícil porque estábamos a trabajar durante todo este tiempo en condiciones hostiles de parte de Iván Duque, del gobierno, ¿no? que boicoteaba prácticamente todo el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y yo trabajé no solamente con la Comisión de la Verdad, sino también con la Justicia Especial de Paz, que es una justicia, esta jurisdicción especial tiene características muy interesantes porque tiene las juezas étnicas, digamos, para traer toda la, la cuestión de la justicia étnica también en Colombia en el proceso de paz. Fue extremadamente difícil porque fue un contexto prácticamente de guerra y se mató mucha gente, sobre todo los exguerrilleros, más de 300 exguerrilleros que abandonaron las armas y, y creyeron, obviamente, en uh, el carácter genuino de, de la paz y que después son asesinados sus familiares, una cosa brutal, ¿no? Y realmente lo que es interesante en esta historia es que tuvimos muchas dificultades al terminar el, el, el, el informe y, y de alguna manera logramos, por, por retrasos también en la elaboración del, del informe, que realmente fuera después de las elecciones. No porque pensaríamos que, que, que Iván Duque iba a ganar, o el candidato de Iván Duque, Petro no sabíamos, obviamente, pero sobre todo porque si fuera publicado antes de las elecciones sería un tema electoral. Eso destruía completamente el informe. Entonces logramos, por, con el apoyo de la Corte Constitucional, pasar para después. Y, y después fue Petro. Y con Petro ya tenemos un gobierno que es totalmente por la paz. Uh, y, y realmente para ahora realizar, y, y ya están con divulgaciones de escuelas, por todo lado. La formulación que había propuesto era que había dos conceptos de paz, la paz democrática y la paz neoliberal. La paz neoliberal sería la paz que te retiras, la guerrilla de los territorios eh, y después dejas los territorios, territorios libres para que las multinacionales entren, porque no entraban exactamente porque no había paz en los territorios. ¿no? La paz democrática era que se aliera la, la guerrilla para no entrar a las multinacionales, sino entregar como siempre el control territorial a las grandes comunidades, campesinas, afroindígenas de Colombia, que son muy, muy activas. Llamé a eso la diferencia entre paz democrática y paz neoliberal. Gustavo viene con, con un concepto todavía más radical, paz total. Y la paz total significa que es un cambio total de la sociedad que lleva a eliminar las condiciones que generan la violencia política, ¿no? Eh, y está intentando realmente implementarlo y tuvo un coraje digamos por ejemplo mandando a la reserva a algunos generales que habían estado bastante más próximos de, de iván duque eh, y esto es muy importante a mi juicio vamos a ver eh, yo pienso que tiene un capital muy bueno en este momento es una persona con con bastante experiencia porque fue senador durante mucho tiempo un hombre también que sabe entrar en compromisos sin perder la identidad tiene Francia con él, que es un gran líder. Entonces, hay una cierta esperanza, ¿no? Pero ahora sí, yo pienso que hay algunas condiciones. Pero como te digo, la extrema derecha está eh, siempre eh, a no querer aceptar que pueda tener derrotas. Entonces, cuando es derrotada, va a crear eh, desestabilización. Por ejemplo, en Brasil, lo que están haciendo. Yo había propuesto, había casi previsto, yo digo siempre, que los sociólogos no son buenos a prever el futuro, solo el pasado. Pero en este caso, realmente mi prevención estaba cierta, que era que no iban a dejar a Lula un campo tranquilo para poder actuar con tranquilidad en el gobierno. Va a haber desestabilización. Ahí estamos. Por ejemplo, anteayer, los grupos de fascistas atacaron el centro cultural y el asentamiento de la MST en Caruaru donde estuvo ya, realizamos una, un taller de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales, y ya, ya intentaron destruir, un edificios, hicieron otras cosas, o sea, esto va, va a continuar, desestabilización, desestabilización continua, y en los países lo van a hacer, en cada país, aquí hemos visto que han intentado encontrar la vida de Cristina, y es una, una, una, una extrema derecha extremadamente agresiva, ¿no? porque, mira, los Estados Unidos, podemos decir que nuestros países no tienen tanta fuerza y organizaciones para se defender la policía, defender los políticos, pero mira, el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, que quieren producir el regime change en Rusia, que quieren trabar a China y no sabe cómo defender a Nancy Pelosi, su más importante política, que está en su casa va a intentar raptarla y torturarla y no lo hace simplemente porque no está en la casa, pero su marido es golpeada. Esto muestra que la extrema derecha está bastante... No sé si hay infiltraciones de policía sé lo que hay, pero la verdad es que esto está pasando en los Estados Unidos, es grave. En, en, este, en este camino, los progresismos cometieron un cierto error al momento de pensar en las disputas de poder, pensando que el acceso al gobierno les daba un poder más grande y dejaron de ver que el poder real posiblemente seguía estando en otro lugar y ahí es donde la derecha sigue jugando? Sí, sí, claro. Porque, decir, él, no, no fueron ellos solos, normalmente la izquierda en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales que vivimos. contra las izquierdas, que para mí son siempre anticapitalistas, anticolonialistas y heteropatriarcales, cuando llegó al poder, gaño el poder de gobierno. No gobierno, nunca el poder social, porque no lo tiene, el poder económico. Y por eso estamos siempre intentando de criticar y de reinventar las izquierdas. La derecha no tiene necesidad, porque la política es un otro negocio para ellos. Es la continuidad de los negocios económicos y llegó al poder para seguir con sus negocios. La, la, la derecha nunca tiene que reinventarse, de, de autocriticarse de alguna manera. Ahora tiene un problema es porque hay una derecha y una extrema derecha y que hay alguna división interna y eso puede ser interesante de analizar en el futuro, porque la dinámica que estamos a ver no es que la derecha absorba uh, la extrema derecha, al revés, la extrema derecha quiere absorber totalmente la derecha. Lo que dice el Vox, por ejemplo, en España, dice claramente que nuestro proyecto es controlar el PP Uh, Meloni en Italia lo ha hecho ya, ya, está, ya dominó, obviamente, y por eso hay esta idea de y Bolsonarismo en Brasil, es lo mismo. ¿no? Entonces, estamos ahí en un periodo complicado de, de, de, de, de, de lograr controlar todas estas fuerzas, pero me parece que los errores del progresismo, si hay algunos, si hay, si, que hubo, obviamente, no fueron simplemente uh, ataques internacionales, yo pienso que fue parte de un contexto que ya no existe hoy, que fue, fueron los precios de las commodities, que permitieron que todos se quedaban más ricos un, un poquito. Los más ricos quedaban muchísimo más ricos y los pobres tenían una, una, una ascensión, una mijacha, de alguna manera, que fue la Bolsa Familia, los bonos, etc. Permitió esa distribución. Yo pienso que el contexto ahora es distinto. Para que las clases populares tengan un poquito mejor de vida y esperanza, hay que reducir el bienestar y la vida buena de los ricos a través de tributación. ¿Se va a lograr? Si habla de tributar a los superricos eh, eh, y tributos impuestos excepcionales, etc. No sé, eh, yo pienso que va a ser muy difícil, pero no pienses que podemos... Porque Hawaii, China no está con la misma dinámica que tenía porque tiene todavía el problema de COVID, porque era una política radical de COVID cero. A mi mí, a mí, a mí juicio es muy buena, pero en en, para una fábrica del mundo crea problemas de abastecimiento en todo el mundo. ¿no? Entonces las condiciones son muy muy distintas y uh, yo pienso que estos gobiernos deberíamos, lo primero debería ser de diversificar la economía de inmediato porque es el agronegocio que los domina prácticamente, exportación de commodities. los Estados Unidos no le va a gustar. Usted, los Estados Unidos están apoyando las democracias latinoamericanas en la medida en que pueden eh, ser utilizadas para trabar a Trump a la extrema derecha. Los Estados Unidos siempre deciden por razones inter internas, no por ideales, ¿no? razones internas. ¿no? En ese sentido está muy bien. Uh, como hicieron ahora con Lula, pero como él me ha dicho que me parece que va a realizarse, la, la, la luna de miel va a demorar muy poco, porque ahora estos, que la Argentina, que Brasil, son países con una gran inversión comercial con China. Y los Estados Unidos quieren trabajar a China en este continente por todos lados, como vamos intentando también en Nicaragua, que tiene una gran inversión china, ¿no? Entonces, ahí veo que hay algunas uh, cuestiones de preocupación para el futuro, ¿no? En, en todo este camino, hace unos 20 días estuvimos en Bogotá, específicamente fuimos a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es uno de los barrios populares más este, pobres y humildes, donde la gente tardaba tres horas y media para ir a trabajar al norte, donde están los sectores más ricos. Eh, algo de eso ha cambiado pero lo que entendimos en el Museo Autoconstruido, que está justo al final de ese teleférico que uno termina de subir, eh, es que hay un nivel de saberes populares muy potentes en el ámbito de los movimientos indígenas, de los movimientos afro, pero también de los feminismos, que fueron de los primeros en efervecer allá por los años 70. ¿Cuánto hay para aprender eh, de los movimientos populares eh, en nuestra América para entender salidas alternativas, diversas y diferentes a las que habitualmente proponen muchos gobiernos? Mira, como sabes, mi lucha de la Epistemología del Sur, que Claxo ha acogido de una manera tan, tan querida, es realmente eso, es crear una justicia epistémica, digamos, justicia entre conocimientos y todo el trabajo, todo el trabajo que hago ahora mismo aquí en Argentina, fue de, de trabajar con los movimientos de Las fichas eh, el domingo, estuvimos ahí en el Centro Cultural Néstor Kirchner, eh, con, eh, la, con la gente de las islas, con los campesinos, de Olinda, que viene de, de Córdoba, y con, eh, con Diego, que viene de las humedales de las Islas de Rosario, eh, de las luchas de los campesinos ahí. Eh, o sea, realmente para mí no hay justicia social sin justicia cognitiva. Y esos son los grandes cambios que yo pienso que la segunda oleada, si quieres, debería lograr. Porque se logra aprender con los aves populares, se logra aprender con Francia y Márquez, por ejemplo. En este momento sabe que el neoextractivismo está condenado. Y el, el neoextractivismo fue la marca de la primera oleada. ¿no? Y, y ahora cuando tenemos divergencias, yo pienso, yo soy bastante, tengo una gran admiración y soy amigo de, de Álvaro García Liñera, pero para Álvaro la gran promesa ahora es el litio, porque el litio va a ser el gran minero, para la transición energética. Mira, puede ser, pero yo diría que el neoextractivismo está condenado por la cuestión ecológica, hay que diversificar las economías y los, todos los saberes populares van en contra de este tipo de, de productivismo. Por eso tendremos que crear lo que yo llamo una ecología de productividades, que obviamente considerar que la economía capitalista existe y que debe ser protegida porque estamos en una transición, pero hay economistas feministas, hay economías feministas, campesinas, cooperativas, indígenas, asociativas, populares, urbanas, rurales, que debían ser protegidas por el Estado. Una de las cosas en las quejas que estábamos discutiendo domingo era exactamente que tú tienes aquí comedores populares, una gran tradición de generaciones en, en, en Argentina, ...que producen 10 millones de, de, de, de, de, de meriendas de comida al día... ...que mucha gente se alimenta exactamente, 40 mil digo... ...y que hay unos 10 millones de personas que dependen, digamos, de comidas populares... ...pero no son reconocidas por el Estado... Eh, la, ...las señoras que preparan la comida muchas veces... ...porque a la, el combustible está muy caro, es con basura... ...que quemando basura que están, pasan 5 horas a preparar las comidas los comidos populares no son reconocidas, no tienen derechos, no son obreras, etc. Todo esto muestra la necesidad de crear un otro tipo de liderazgo político o una otra manera de ser política. Entonces, por eso, en una carta abierta que escribía al presidente Lula, le digo que una de las primeras medidas simbólicas, pero importantes, sería instituir de nuevo las conferencias nacionales que era un sectorial de salud, y educación, donde las poblaciones se organizaban a nivel de la ciudad, de los estados y después de una conferencia nacional, para decir a los ciudadanos, era un mecanismo de, de democracia participativa. Y domingo, totalmente quería dar casi en primera mano la novedad, porque estamos muy animados en esto, yo lancé la propuesta de que se organizara un foro social argentino antes de las elecciones de octubre, para que los movimientos de organizaciones sociales muestren lo que están haciendo, Cuáles son sus demandas para que los partidos que van a elecciones se comprometan eh, para ante estas demandas, qué se posiciona, qué piensan de eso y que eso sea una manera de orientar también las elecciones y el voto popular. O sea, estamos ahí realmente intentando de que esta nueva ola no cometa los errores que fue mirar arriba y no mirar abajo y perder un poco el pueblo que realmente ha votado por ellos. ¿no? Vamos ahí, vamos a ver. Eh, interesantísimo porque abre toda una perspectiva de, de pensar realmente en la gente y como tú decías, hay muchos gobiernos que se han preocupado más por conformar a determinados sectores del establishment que, que a sectores populares. Siguiendo en el margen del análisis seboa y viajando un poco a un mundo muy convulsionado y complejo, conflicto en Ucrania... Europa marginalizada en el medio de algo que da la sensación que no termina de entender del todo, pero que la perjudica contundentemente. Digo, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿Estados Unidos, eh, Rusia y China han definitivamente ganado el mapa geopolítico mundial y Europa marginalizada? ¿O hay chances de poner en juego otras cosas?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 que es por donde Rusia está con los ferrocarriles entrando en Europa, el ferrocarril llega ya a Bielorrusia, está entrando por la Europa y es donde eh, eh, China puede tener toda una amplitud global de su dinámica comercial. Los Estados Unidos está intentando de contener de China en el Oriente y no pasar al Occidente y por eso eh, lo primero fue una guerra que, que realmente a mi juicio fue una guerra ilegal. Eh, yo pienso que hubo una provocación de los Estados Unidos a esta guerra, pero Putin nunca debería eh, aceptar la, la provocación porque es una potencia nuclear, porque debería lograr intentar otros medios, a pesar de haber mucha provocación, de, sobre todo desde 2008, y, y sabemos muy bien que había una promesa que NATO, nunca podría expandirse al este y eh, desde Clinton se expandió eh, exactamente para provocar a los rusos a tener un poco una intervención de este tipo. Y Rusia, que no estaba bien preparada, ya tenía una experiencia muy mala de Afganistán, eh, que deberían tener un poquito más de cuidado, no estaban sobre todo preparados para ver que eh, de inmediato Europa ya había perdido totalmente la autonomía de política externa porque los Estados Unidos minaron las organizaciones de, de la Unión Europea, no pueden controlar los países, pueden, pueden, pueden controlar la Comisión. Es fundamental entender por qué que los eh, secretarios de la Comisión, los presidentes de la Comisión Europea, eh, han sido siempre más a favor de los Estados Unidos que los, que los países. Durán Barroso, el portugués que estaba, fue el gran campeón, campeón de, de la invasión de, de, de Irak. 2003 y ahora Ursula von Leyen es también la gran campeona de la política de los Estados Unidos en Europa. Entonces, ellos lograron realmente comprarlos, yo diría. En eso estoy uh, a esperar cuál va a ser la recompensa de Ursula. La recompensa de dron Barroso fue ser el presidente del Goldman Sachs International. Salió de la comisión y fue para Goldman Sachs. ¿Qué va a pasar con Ursula? Algo semejante porque ha contribuido a destruir toda la poca autonomía que Europa tenía y, y crear un peligro enorme de una guerra nuclear y una dependencia de Europa. Yo soy, tengo un gran respeto por, por Puerto Rico y gustaría mucho que Puerto Rico se quedara independiente. Pero te digo que con esta política Europa va a ser un inmenso Puerto Rico ahora. Un Estado asociado, un continente asociado a los Estados Unidos, porque Europa no tiene recursos naturales. Europa vive desde el 2016 de las colonias, del neocolonialismo, del imperialismo y finalmente de un arreglo con Rusia, que le permitía gas y petróleo. Ahora la economía más fuerte de Europa, que tenía las mejores relaciones con Rusia, las mejores relaciones con China, Alemania, que está de rodillas. Y los Estados Unidos hacen explodir. Eh, los pipelines, un, un, un ataque de terrorismo de Estado para hacer que sea definitiva la ruptura con Rusia y, y para se quedar dependiente, obviamente, del gas, y del petróleo y de los Estados Unidos. Entonces Europa perdió totalmente porque tampoco tenía un plano B eh, que podría ser por la paz. No, no lograron eso. Eh, se va a destruir Ucrania, obviamente, eh, no van a lograr el Regime Change en, eh, en, en, en Rusia. Putin tiene ahora más popularidad que tenía antes. Biden está con una popularidad bastante baja, a pesar de subir un poquito ahora con las elecciones. Y Europa no tiene plan B. Uh, ¿Qué pasa con Latinoamérica? Los Estados Unidos van a intentar hacer lo mismo, por supuesto. Pero Latinoamérica tiene otro, otra lógica. Por un lado, porque países como Brasil habían estado ya en articulación con Rusia y China para crear una alternativa al dólar. No es una alternativa al capitalismo, pero una alternativa al dólar con los BRICS. ¿no? Argentina ha mostrado voluntad de entrar en los BRICS. Arabia Saudita también, Indonesia también. O sea, se está generando la posibilidad de un mundo multipolar eh, al revés del mundo unipolar de los Estados Unidos. América Latina tiene, como tiene recursos naturales, tiene un poder de negociación que Europa no tiene. ¿no? Por eso los Estados Unidos van a intentar ahora aquí controlar, por ejemplo, todo el agronegocio que va para China, de la, de la carne, de la soya, ¿cómo puede? Eh, llegar aquí a la carne de los Estados Unidos, además de ser de, de, de gran, pésima calidad cuando producen, cuando van a consumir, obviamente no pagan lo que puede pagar China. Entonces va a ser un negocio para destruir a la América Latina. Con estos gobiernos progresistas no lo van a lograr. Entonces van a volver a intentar controlar, bien, no sabemos, pero te digo que la, la luna de miel va a ser corta porque están decididos, y ahí tanto vale Biden como Trump, porque Trump puede ser amigo de Rusia pero enemigo de China. Entonces quiere trabar a China. Por eso vamos a tener dos internets, vamos a tener dos sistemas globales y no un sistema global como pensábamos que íbamos tener. Y nosotros, los países de intermedios, Europa está fallida a mi juicio, en ese sentido, va a ser totalmente dependiente de los Estados Unidos. Eh, no sé lo que va a pasar, una crisis social bastante grande, ver la extrema derecha ganar las elecciones por todo lado, porque no es posible eh, dar bienestar a las poblaciones de las clases medias que estamos acostumbrados en Europa con las condiciones uh, de suministro de, de, de, de combustibles a este precio. Entonces, estamos en una situación bastante compleja de incertidumbre eh, y donde las amenazas globales se, se ponen todo esto, que amigos son tres, y que no tienen manera de se relacionar con esto, es uh, la, la, la, la gran meta amenaza, de las pandemias recurrentes porque nosotros no nos vamos a librar de esta pandemia, ella está en una fase ahora crónica, pero va a volver, en varios países ya está de nuevo a crecer, porque el modelo de desarrollo crea esto, es realmente la catástrofe ecológica que no teníamos con la amenaza, <coughs> y naturalmente la posibilidad de una guerra nuclear. O se todo visto son amenazas muy fuertes, y en un bello del neoliberalismo, al contrario, cuando tú ves que el secretario general de las Naciones Unidas va a Egipto y dice hay dos alternativas, o hay un pacto colectivo para intentar en serio una transición energética o va a haber un suicidio colectivo de la humanidad por la catástrofe climática, ¿no? Mira, 600 lobistas de las empresas petrolíferas y de gas están en Egipto, ¿para qué?, para promover el suicidio colectivo, para que no haya transición. porque invirtieron tanto? O sea, realmente la lucha, la lucha va a ser muy dura. Boa, eh, por último y agradeciéndote enormemente por, por el encuentro y la charla y la disposición, va más un término personal, pero relacionado con las luchas. Eh, ¿Qué es lo que te genera energía todos los días para levantarte, pensar el mundo, ver algunas situaciones un poco pesimistas pero seguir manteniendo el optimismo y recorrer ese mundo para plantear posiciones alternativas mire, lo que me da la energía es saber que el privilegio que tengo de ser un intelectual que está en la universidad que tiene una clase media, digamos así europea, es totalmente injusto Se si no lucho al lado de los que no tienen este privilegio y que luchar por mejores condiciones de vida para todos. Y por eso, yo no soy un intelectual de vanguardia, soy de retaguardia. Trabajo con los movimientos. No me gusta venir con grandes ideas por dónde va el mundo. Hago un diagnóstico, como has visto, que lo que está pasando, es mi trabajo. Y eso ayuda bastante a los movimientos, porque muchas veces me piden análisis de este tipo para tener una cierta síntesis del mundo, cómo van las cosas pasando. Pero estoy con las luchas y por eso estamos aquí organizando el foro Social Argentino. No soy yo, son ellos que van organizando. Yo soy un facilitador, nada más que eso, para ver que podamos de alguna manera... No es en este momento nuestra uh, utopía, no es de eliminar la dominación porque no es posible en este periodo de hacerlo. Es de disminuir su agresividad, tanto capitalista como racista, como heteropatriarcal. Y eso está en el terreno. Los intelectuales lo que tienen que hacer es salir de su zona de conforto, eh, ir para otros lenguajes, otras retóricas, donde no son las suyas, eh, y donde pueden contribuir, si pueden, en la medida que puedan con los movimientos. O sea, es lo que me da ganas de que cuando se dice que no hay alternativas, todos los días cuando hablo con los movimientos, ¿qué están haciendo? Luchando por alternativas. ¿O que un comedor popular? o que es la, la, la agroecología campesina de la cooperativa de Olinda, que es la lucha de Diego en los humedales y, y los ríos contra la privatización del Delta y, y toda la contaminación y los superricos que llegan de helicóptero y no dejan los pescadores pescar en las aguas, que además están muy poluidas por eso. Imaginas, yo tengo que, mi idea es que si tú no usas tu conocimiento para estar en solidaridad con ellos, activa, digamos, entonces es un privilegio injusto, eso sería intolerable para mí. Yo pienso que debería ser intolerable para todos los académicos públicos hoy eh, que tenemos esta posibilidad de hablar, de que nos escuchan. Es, es simplemente, no es para dar voz a ellos, ¿no? porque tienen voz. Es para ayudar a que esa voz se amplifique y tenga relevancia política. Porque realmente con esa relevancia que puede transformarse eh, la realidad, yo te digo así no, no sumaré muy muy breve y tú quizás lo has escuchado antes es que eh, para mí eh, como nosotros yo siempre lo he dicho que es necesario un equilibrio entre miedo y esperanza lo que pasa hoy es que la gran mayoría de la gente tiene mucho miedo y muy poca esperanza y los super ricos tienen muchísima esperanza y no tienen miedo ninguno piensan que ya dominaron desde la caída del muro de berlín derrotaron a sus enemigos sus adversarios el socialismo, el comunismo está todo derrotado. ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea? Para dar un poquito de esperanza, de esperanza a los que no tienen esperanza, tienen mucho miedo, pero para eso es necesario que los poderosos tengan un poco de miedo de nuestras ideas. Y nuestras ideas no meten miedo si no están con los movimientos. Porque ahí con los movimientos hay protestas, hay lucha y eso sí puede incutir miedo. Entonces es por ahí que estamos reequilibrando el miedo y la esperanza. Reequilibremos entonces. Gracias Boa. ¿eh? <risa>